hola hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches bueno ya no doy más estoy llegando a la luna en casa 12 ustedes saben que yo grabo todo en un solo día eh, en los signos de fuego luna en casa 2 en los signos de fuego mañana empezamos con la luna en casa 1 en los signos de tierra pero hoy tenemos luna en casa 2 en los signos de fuego gracias a la astróloga venezolana Mildred Peraza que colaboró conmigo eh, astróloga certificada por el CAF estudió acá de esta manera de la misma manera que estás estudiando vos y que Podés, en el final del video, te voy a dejar una cajita de descripción donde podés empezar desde el video 1. ¿sí? Si no entendés esta parte. Eh, y así ir avanzando en videos cortos a través de esta hermosa herramienta que es la astrología. En forma libre, en forma gratuita, según tus tiempos. Vas haciendo tus clases, vas tomando nota y vas a aprender astrología y vas a poder dedicarte al oficio del astrólogo, del astróloga, eh, como lo hace Mildred Peraza, eh, y como lo hago yo también. Eh, bueno, vamos de una vez a ver esta combinación, esta última combinación en casas, en signos de fuego, perdón. Eh, la luna. En casa 12, en Aries, la casa 12 y la luna, después la vamos a ver la casa 12 y la luna en Leo y después la vamos a ver la casa 12 y la luna en Sagitario. Entonces, luna en casa 12 siempre significa lo mismo, empático, compasivo, hipersensible. Tres palabras claves para luna en casa 12. Ahora, si la casa 12 está en Aries, significan hospitalizaciones, encierros, enemigos. Y si la luna está en Aries, significa que es entusiasta, inocente, independiente, infantil, irritable, insensible. Por lo que podríamos estar hablando de una persona que se siente irritable e hipersensible cuando tiene que pasar por periodos de encierros. Bien, ahora, si esa luna en casa 12, que ya dijimos que las tres palabras clave es que son empáticos, son compasivos y son hipersensibles, eh, está en Leo, la casa 12 está en Leo, crea enfrentamientos, crea injusticia y crea orgullo, la luna en Leo los hace firmes, confiados, justos, magnánimos, artísticos, fatuos. Podríamos estar hablando de una persona compasiva que ante una injusticia se mantiene firme en defensa del agravio, por ejemplo. Ya sabemos que la luna en casa 12 siempre va a ser empático, compasivo e hipersensible. Ahora, ¿qué pasa si esa casa 12 está en Sagitario? Le agrega a eso de empático, compasivo, impersensible, optimista, confinamiento, accidentes. Y la luna en Sagitario le agrega idealista, expansivo, sensitivo, inestable, inoportuno, irresponsable. Por lo que podríamos estar hablando de una persona que el confinamiento puede volverlo hipersensible e inestable emocionalmente. Bueno, ahora sí llegamos al final de este ciclo de las lunas en las 12 casas en los signos de fuego. Mañana vamos a empezar con la luna en casa 1 en los signos de tierra, o sea, en Tauro, en Virgo y en Capricornio. Y así vamos a hacer las 12 casas. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí, que tengan un día maravilloso. chao hasta mañana.